Hola, un saludo a la comunidad sorda. Quiero presentarme. Soy Felipe, esta es mi seña y quiero mostrarles mi emprendimiento. Es una empresa pequeña que surgió hace dos años. He tenido este negocio y he hecho esto por este tiempo. Vendo cojines delantales para la cocina y demás implementos enfocados en la cultura de la comunidad sorda como lo es el alfabeto en lengua de señas Si las personas y si ustedes quieren algún logo que les guste y les encante alguna imagen favorita como un superhéroe o alguna imagen determinada se puede hacer, aquí unos ejemplos Ahora que les expliqué esta información, pueden ponerse en contacto a través de mi Instagram. Miren. Si tienen alguna duda y quieren ponerse en contacto, a través de Instagram. Hasta luego.